Este sábado, 15 de febrero, una nueva historia empieza. Una nueva disciplina en digital.com Este sábado, 15 de febrero, se inicia el campeonato de fútbol para amputado, en la cancha del barrio Asís, 11 y 30 de la mañana, Club Guerrero versus Real Fortaleza, te invita, véalo. Disfrútalo a través de TVCartagoDigital.com, a través del YouTube de TV Cartago Deportivo. Recuerde, este sábado, 11 y 30 de la mañana, Cancha del Barrio Asís, Club Guerreros versus Real Fortaleza. Vívalo, solamente aquí por TV Cartago, el fútbol de Parampantado. Recuerde, Recuerde vívalo, vívalo, vívalo, vívalo, vívalo, vívalo, vívalo, a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago. TV Cartago.